Décimo capítulo de Roqueverides. Llegamos al final de esta primera temporada de 10 capítulos que realizamos durante este par de meses y medio. Eh, gracias a todos los que han estado conectados en estos capítulos. Gracias por sus comentarios. Y volveremos más adelante con una nueva eh, temporada. Doy la bienvenida a mi compañero Jorge Alvarado de Radio Casetera, quien saludo esta noche. Hola Jorge, ¿cómo estás? ¿Qué más, Mike? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va todo nuevamente? No Domingo de frío, otra vez, y hablando de rock. Como siempre acostumbrados ya durante 10 noches de domingo a hablar de rock. Entonces, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta noche, vamos a hablar de las fechas eh, especiales importantes entre el 31 de agosto y el 6 de septiembre, los fe, las eh, fechas, lanzamientos, cumpleaños y aniversarios que... Que se cumplen esta semana, entre el 6, desde mañana, eh, desde el 31 de agosto mañana hasta el 6 de septiembre. Ya comencé a enrearme. Entonces, ¿de quién vamos a hablar este, este capítulo? Vamos a hablar un poco de Rudolf Schenker de, de Scorpions. Vamos a hablar de Jimmy Jameson de Survivor. Vamos a hablar de una, un álbum de Iron Maiden, el Power Slave Vamos a hablar de Serati, el infaltable Serati. Vamos a hablar de... Igor Cabalera, de Sepultura. Vamos a hablar un poco también de qué más, de Freddie Mercury. Vamos a hablar de Tito Fuentes de Molotov. Vamos a hablar de Dolores Oriordan de, de Cranberries. Vamos a hablar mm. de Eugene Hutz de Google Bordello. Y vamos a hablar un poco de Roger Waters. Entonces, Jorgito, ¿qué te Ese parece man... si ¿Sí arrancamos? ¿Su última de qué banda es que es? Roger Waters este es una banda... Eh poco conocida no estoy... una banda emergente eh, ah, es que, bueno. se llama, bueno. que se llama sí que se llama un nombre hasta un poco eh, ridículo dirían muchos se, se llama Pink Floyd entonces comencemos de una vez jorgito con esta con esta información esta noche listo entonces empezamos con el guitarrista de bueno uno de los guitarristas de Scorpions Rudolf Schenker que nació 31 de agosto de 1948, es decir que va a cumplir 72 años. Es uno de los miembros fundadores, realmente es el único junto a Klaus Main, disculparán que no se pronuncie pronunciar en alemán, eh, que son los miembros originales que se mantienen aún en la banda. Eh, y pues es curiosa como la, la creación de Scorpions, como, como ellos en, en la época de los 70s, se ven como cautivados por el tema de la British Invasion de, de, de mediados de los 60 y quieren hacer una banda de rock, eh, pues justamente me imagino inspirados por bandas como los Beatles y todas estas que aparecen a mediados de los 60, pero no era lo mismo hacer una banda en eh, Gran Bretaña que hacerla en el, la Alemania de mediados o inicios de los 70 por el tema de la Guerra Fría. Entonces, eh, creo que, que Rudolf estaba en la República Democrática Alemana, que, que eh, pues bueno, y pues como Alemania también fue un país devastado por la guerra, no era, pues no era tan sencillo. Entonces, él empezó con su, su, su sueño de ser músico por un regalo que le dio su padre, una Fender eh, um, Flying Beat que es la que lo caracteriza a él y a su hermano. Con esa guitarra aprendieron los dos a tocar y los dos fueron parte de la primera alineación de Scorpions por allá en el año 72, cuando pues se reúnen a grabar su primer disco. Entonces, eh, y pues la Flying Bee es una guitarra que tiene forma como de avioncito, como se si así, uh -huh. y la recargan en el muslo cuando la tocan. Bueno, es una guitarra muy peculiar. Y ha sido como la que él siempre ha utilizado, la mayoría de conciertos. Eh, Rudolf Schenker. Es que siempre se Schenker, perdón. Entonces, él es el, el guitarrista melódico, no es el, el guitarrista principal. Bueno, cómo se llamaría ahí, entonces el, el guitarrista rítmico realmente de, de la banda no es el que hace la mayoría de, de punteos. La mayoría de los punteos son interpretados por Matías Yap pero él, como compositor, pues ha hecho parte también de, de los grandes éxitos de Scorpions, como Winds of Change, que es uh, Wind of Change, perdón, que es o oh, Still Loving You, Always We Lady Starlight. Eh, y en esas eh, él se sí hace los punteos y pues Matías Japs hace como la parte de los riffs rítmicos. Eh, él también eh, hizo parte de la creación de un whisky de Scorpions. Se llama el whisky Scorpions Rock Rock and Roll Stars. Eh, hay varios videos en un canal de YouTube que se llama whisky.com y ahí ellos él habla con algunos de los entrevistadores sobre por qué crearon whisky y pues bueno, al parecer es bastante bueno porque junto a la creadora del whisky, Angela Doracio, eh, están en el hall de la fama del whisky con, ese, con esa creación de, de Scorpions. Eh, él se retiró por, por un breve tiempo de la banda, pero bueno, volvió. Eh, su hermano Si sí, se retiró y, y recientemente ha habido como un rifirrafe entre los dos, a pesar de que han sido pues, relativamente unidos, incluso en los escenarios, en donde su hermano Michael eh, lo acusa de robársele la imagen, que es la imagen clásica con gafas oscuras y un gorro. Entonces los dos casi que se ven muy, muy parecidos en, en el escenario y pues eh, le dice que que lo pagió, que no, bla bla bla, bla bla bla, eh, y pues nada, pues ha tenido como algunos problemitas, entonces Michael dice que Rudolf lo maltrató, Rudolf le dice a Michael que Michael no sabe hacer negocios, entonces ahí van como entre los medios y sus entrevistas echándose vainas, y ha sido como lo último que se ha sabido de ellos, él también escribió una autobiografía que se llamó, bueno, eh, eh, escribió su autobiografía, Book, Book Your Life, se llamó la autobiografía que, que él escribió. Eso, en resumen, algo que destacar del señor Rudolf Schenker de Scorpions. Sí, ahí yo, agrega, agregar, sí, yo agregaría que, eh, hablando un poco también de la relación con el hermano, con Michael Schenker, eh, Michael Schenker estuvo, hizo parte de Scorpions eh, en el año 1979 para el álbum Love Drive. Eh, y en este álbum hay una canción de composición, de comp con composiciones de, de Michael, que se llama Coast to Coast. Entonces, eh, en ese momento, Rudolf Schenker le solicitó a su hermano Michael que le, que le cediera las composiciones, que le cediera esa composición, y él pues vio que, pues bueno, se la composición y... Como que a modo de regalo y finalmente Michael Schenker ahí fue excluido en los créditos del disco. Entonces también esa es una de las razones por las que siempre ha habido esa discordia ahí entre, entre los hermanos porque además eh, Michael Schenker dice que Rudolf Schenker, su hermano, se ha aprovechado de, se ha aprovechado de, su, de su imagen y que lo también. ha querido como copiar en todo, como que no ha podido ser original. Adicionalmente... Sí. Este próximo 11 de septiembre se va a presentar un documental en relación a la guitarra que mencionaba Jorge, la Gibson, te corrijo ahí, es la Gibson Flying V, ¿no? Es, es Gibson, guitarra, perdón. La yo, Gibson yo Flying Bee. en homenaje pues, a esta guitarra clásica que la han usado, pues grandes, muchos grandes en la historia del rock y de la música. Entonces es una especie de documental donde van a participar, ya se anunció como la alineación de músicos que van a ser parte de la. De, la, de este homenaje a la Flying V y van a estar por ejemplo va a estar Dave Mustaine de Megadeth va a estar James Hetfield de Metallica Kerry King de Slayer K.K. Downing de Judas Priest eh, va a estar eh, eh, bueno hay otros más pero lo importante en este caso es que de parte de Scorpius no va a estar Rudolf Schenker sino va a estar Matías Yap eh, siendo, siendo pues Rudolf Schenker que es más eh, el que tiene, conocido el, por el, tenerla sí. el que le da más uso a esta guitarra en cambio de esto sí va a estar Michael Schenker el hermano de, de Rudolph en este documental entonces hay algo Me que todavía tampoco se ha aclarado como la razón específica de esto porque, de esto por qué razón es entonces eh, creo que eso es lo que tenemos que decir acerca de Rudolph Schenker de Scorpions que va a cumplir 72 años este próximo 31 de agosto Listo, aquí sigue. Entonces, en el yo voy a continuar con el señor Jimmy Jamison de Survivor, que murió en 2014, hace seis años. Él murió el 31 de agosto de 2014. Para los que no, no referencian mucho a Survivor, creo que todos tenemos presente las hits de las películas de, de Rocky, principalmente, ¿cierto? Eh, pero adicionalmente, bueno, inicialmente él fue vocalista de Survival entre el 84 y el 89, y luego posteriormente desde 2000 hasta 2006, donde se disolvieron nuevamente, y de 2011 a 2014. Fue también él fue reconocido, no con Survivor, sino en su carrera solista como el compositor de la canción I'm Always Here, que es la canción, la banda sonora de Guardianes de la Bahía, que también creo que muchos lo recordamos. Muy clásica. Eh, entonces esta canción es compo, co, eh, composición de Jimmy Jameson de, de Survivor, pero en su etapa solista. Él tuvo una primera banda entre y no, 1973 y el 79 llamada Target. Banda con la que sacó un par de álbumes, posteriormente entró a ser parte de otra banda que se llamó Cobra entre el 82 y el 83, y de ahí solamente salió producto un disco llamado First Strike después pues del éxito de este álbum, y que es algo como un poco inexplicable después del éxito de este álbum, y un único concierto que realizaron eh, y que fue además muy exitoso y que pintaba que la banda iba, iba, iba a ser pues una banda vendedora, una banda grande, pues decidieron separarse y, y cada cual tomó su, su, su rumbo. Esta banda estaba conformada con Mandy Meyer, ex miembro de Crocus y Tommy Keiser en el bajo. Finalmente, entonces, él entra a Survivor en el 83, eh, pues Survivor ya venía, ya estaba conformada desde hace algunos años, él entra ya para el quinto álbum, ya que el, el vocalista que tenían en ese momento, David Bickler, tenía problemas con la voz. Eh, Bickler, si lo recuerdan, él es el cantante del primer éxito de Survivor, la canción Eye of the Tiger, ¿sí? también reconocidísima por, por, eh, por, la, por Rocky, no me acuerdo si es la película número uno, si no estoy mal. Creo Rocky, que es bueno. de, de la banda sonora el, de, la, de la dos... Ellos tienen dos bandas sonoras La de esa y Burning Heart Sí, entonces Son... ya vamos para allá Entonces eh, él, bueno. sale, <risa> él sale Él sale Él sale él Sale, ¿qué? Él sale, sale el vocalista David Bickler En el 83 y le da paso A, a Jimmy Jameson eh, Y pues él entra para ser parte De este quinto disco La primera canción que él tuvo con Survivor fue una, una canción que se llama The Moment of Truth, El Momento de la Verdad, que fue banda sonora ahora de Karate Kid, ¿sí? de, la, de, la, de, la, de Karate Kid 1, si no estoy mal. ¿Sí? Entonces también por ese lado tuvo una, una buena salida. Entonces ya hablando, eh, dentro, de ese, dentro del siguiente disco apareció ya la canción Burning Heart, banda sonora de Rocky 4 eh, pero en Rocky 4 también aparece otra canción de Survivor cantada por Jimmy Jameson, que se llama eh, Main Against the World, que es la canción que sale cuando Rocky silvestre Sylvester Stallone está entrenando en la, en la nieve en Rusia, cuando está preparándose para pelear contra el ruso. Entonces, la canción que, es, que, que aparece ahí también es de Survivor, Main Man Against the World. Bueno, finalmente en el, el 89, inició una carrera solista en la que publicó seis discos de estudio, eh, con Survivor participó en cuatro, en cuatro, en cuatro discos. Mm, ellos finalmente bueno, se volvieron a reunir. Y él muere en el año 2014 debido a un derrame cerebral. Un día después de su concierto con Survivor en California. En 2014. Eh, pues es una, una, un derrame cerebral. Pero en la autopsia también encontraron que. Aunque había sido un derrame cerebral. Había sido un tema agravado por. El consumo de metanfetaminas. Entonces, básicamente, eso es lo que yo quiero hablar de Jimmy Jameson de Survivor, que cumplirá ahorita el 31 de agosto de 2014, 6 años de muerto. Ahora sí que quieres agregar, Jorge. Ah, no, nada, no, no, ya. ya. <risa> no, que era de Rocky 3, la de Eye of the Tiger. Ah, y es de, de Rocky, es Rocky la 3. Otra, la de Burning Hair es de Rocky 4. Hasta He aquí. Corroborando datos. Bueno, listo. No. Entonces sí, seguimos eh, con, con el cumpleaños de un lanzamiento de, de una de las grandes bandas de heavy metal. Bueno, pues por no decir la más grande banda de heavy metal de la historia, Iron Maiden, eh, un 3 de septiembre, sonó muy pronto. Un 3 de septiembre de 1984, eh, lanza su disco Power Slave que es el 5, el quinto en la lista de álbumes de la banda. Y eh, este disco pues tiene una portada, pues como la mayoría de portadas es bastante curioso y aparece Eddie ahí, pero ahí aparece como, como una efigie eh, con, una, con una pirámide en la parte de atrás. Eh, los miembros de la banda dicen que, que se inspiraron en un viaje que hicieron a Egipto. Y pues, bueno, este... Este video, este, este álbum de Power Slave, eh, lo, eh, lo que tiene pues, son varias canciones que, que tratan como de, de eh, situaciones épicas. Una de, las, una de las más conocidas son Aces High, que es, eh, habla de una batalla mmm, aérea que tuvo el ejército británico, que era en la época de la Segunda Guerra Mundial considerada uno de los mejores ejércitos aéreos que existió. Entonces, pues esa es una de esas canciones que incluye este disco de Power Slave. También otra que es súper conocida, que es Two Minutes to Midnight, que es inspirada en la... pues son como canciones que en esa época tenían mucho que ver con la Guerra Fría. Eh, esta de two minutes, two, two minutes to Midnight es... Um, inspirada en el reloj del apocalipsis, que es un reloj que tienen los científicos nucleares en donde mmm, predicen cuánto tiempo nos falta para un holocausto nuclear. Entonces, lo más cercano que hemos estado de llegar a la medianoche, o sea, la medianoche es el, el, el momento del holocausto, es dos minutos antes de la medianoche. Esta es la... Mmm, la, la, la historia de la canción hablar de Two Minutes to Midnight no hemos estado ni a un minuto incluso en las peores situaciones de guerra de la historia como la de Bahía Cochinos, que, pero eh, es, ese es otro interesante sobre el reloj del, del apocalipsis eh, el disco pues eh, se escribió en Jersey, parecido a como lo hicieron con otro anterior que se llama Peace of Mind la grabación la realizaron en Compi Compass Point de Nassau en las Bahamas y lo mezclaron en Nueva York en el estudio Electric, Electric Ladyland eh, el disco alcanzó a ser número 2 en el Reino Unido y número 21 en los Estados Unidos eh, fue el primero de Iron Maiden en aparecer la lista, en las listas de Suiza eh, el logo de, ah bueno el diseñador de la portada se llama Derek, Derek Ricks él es el que ha ilustrado la mayoría de portadas de los álbumes de Iron Maiden. Eh, y de, entonces, él, él dentro de la portada incluyó varias, como, varios huevos de paspa, que llaman. Entre esos está una, una cara de Mickey Mouse. Eh, está el logo del diseñador que está puesto como en la entrada de la pirámide. Eh, hay una frase que dice, Indiana, Indiana Jones was here. 1941. Eh, o sea, bueno, Indiana Jones estuvo aquí en 1941. Eh, What a love of crap. Eh, eh, bueno, y hay otra cantidad de frases que él escondió en la portada del disco. Si de pronto tiene una versión así gigante y ampliada, pues bueno, sería chévere que, que la vieran. Durante la grabación resulta que eh, hubo problemas con el aire acondicionado. Entonces, bueno, cuando fueron a arreglar el aire acondicionado, Llevaron una escalera eh, auxiliar. Cuando llevaron la escalera, se solucionaron los problemas del estudio. Entonces dice Nico McBurney que cuando eso pasó, dijeron que no se podían llevar la escalera. Y la escalera estuvo mientras grabaron para que todo funcionara bien. Fue como una especie de amuleto que tenía forma de pirámide. ¿no? Entonces, bueno, hay como algo curioso. Ya hablamos de ACES High. Hay otro tema, otro tema, otra canción que se llama The Rhyme of the Ancient Mariner, que se llama La Balada del Viejo Marinero. Está, está basada en un poema del mismo nombre, escrito por Samuel Taylor en, en 1798, eh, y a ellos incluyen algunas frases de, del poema. Eso me hace acordar un poco de lo que hablábamos de Umbre y el tema de los plagios, pues que a veces las inspiraciones incluyen eso. Eh, la canción Black in the Village eh, está inspirada en una serie de televisión británica de los años 60 que se llama The Prisoner. Eh, algo interesante de Power Slave es que la gira promocional se llamó The World Slave 2. Fue una gira que realizaron entre 1985 y eh, 1900, ah, 1984, la empezaron en Polonia y terminó 11 meses después en California en 1985, una de las giras más largas. Larga, realizado de Maiden, 187 conciertos y eh, en ella eh, grabaron un, un video que se llama, un, álbum, sí, un video en directo, se llama Life After Death, ah, bueno un álbum, sí, en video, y lo lanzaron el 14 de octubre de 1985, entonces eso fue una de las, de las cosas también interesantes de ese álbum, eh, no sé si hay algo más que tú quieras agregar, Mike no, solamente agregaría que hay una versión remasterizada del año 95 Donde agregaron un par de canciones Una es Rainbow Gold, otra Miss Mission From Every King of Twilight y The Number of the Beast Pero una versión en vivo Y es una versión remasterizada que salió en el 95 de, de este disco Power Slave ...que se lanzó el 3 de septiembre del 84... ...va a cumplir 36 años esta semana. Ok. ¿Listo? Entonces, vamos a continuar entonces... ...vamos a continuar entonces... ...con un... ...con... ...señor... ...con un grande... ...Gustavo bueno, ya Cerati. Hemos, ya hemos hablado en algunos capítulos acerca pues de... ...Cerati, de Gustavo Cerati, uno de los músicos más grandes del rock latinoamericano varios capítulos lo hemos, lo hemos, hemos hablado de él porque se han cruzado varias fechas y asimismo está relacionado con muchas ocurrencias dentro del rock latinoamericano. Entonces Gustavo Cerati, como sabemos, nació en Argentina. Una carrera eh, grandísima con soda estéreo, además de una exitosa carrera solista. ¿no? Entonces, ¿qué, qué, cuál es la, la, la, ¿por qué lo traemos a colación esta semana? Porque el 4 de septiembre... Eh, cumplirá seis años de, de haber muerto ¿sí? lamentablemente pues eh, se murió el 4 de septiembre de 2014 entonces además de que ya hemos hablado de todo el tema de la de la, de la trayectoria y de, el, el de en la fecha de su cumpleaños que fue ser algunos capítulos y en otros eh, capítulos donde trajimos a su Asteria colación por sus por sus giras por sus visitas a colombia entonces pues recordar que ya hablando un tema un poco de la muerte de, de, de Gustavo Cerati, pues esto ocurrió en, en medio de su gira perdón, este el tema comenzó en medio de su gira promocional del disco Fuerza Natural en 2010 el 11 de mayo de 2010 Cerati tocó en Medellín y el Bogotá tocó el 13 de mayo acá eh, en un concierto pues muy chévere que costó más o menos fue el mismo setlist, de hecho el de Venezuela, que fueron 22 canciones. Y pues él después de salir de acá, de, de, de terminar su concierto acá el 13 de mayo, se fue para Venezuela para, para su concierto que sería el 15 de mayo en Caracas. Entonces, resulta que ya el 15 de mayo de 2010 en su concierto en Caracas, eh... Este recital, este concierto fue en el estadio de fútbol de la Universidad Simón Bolívar de Caracas y pues cuando terminó el concierto él se bajó del escenario y una de las personas que trabajaba allí en la parte de sonido, el sonidista le preguntó si se sentía bien entonces a lo cual él respondió pero pues no le entendía nada él no podía expresar pues qué era lo que ocurría, ya tenía un problema de, de salud en ese momento en ese momento lo, lo que dispusieron fue llevarlo de inmediato a una clínica en caracas donde finalmente el diagnóstico fue accidente cerebrovascular y estuvo recluido en la en la en esta clínica durante 20 días posteriormente al pasar los 20 días lo llevaron a buenos aires donde finalmente permaneció internado durante cuatro años llegando así al 4 de septiembre de 2014 eh, donde murió a los 55 años eh, en este hospital de buenos aires pues a raíz de esto se le han hecho múltiples eh, múltiples homenajes eh, y pues no, no, digamos que hay muchísimas cosas que decir de, de gustavo cerati pues que eh, su música no va a dejar de sonar y que y que se sigue destacando como uno de los músicos más importantes de latinoamérica ¿Qué me puedes apoyar ahí pues, pues hemos hablado varias cosas de Soda Stereo, de Cerati, que cuando fue el primer concierto también tuvimos esa, como las fechas importantes, eh, creo que fue por ahí en el, el primer concierto aquí en Colombia, ¿no? que fue junto a uh -huh. Compañía de Limitada, hablábamos en, en Corferias, um, también pues una, una de las causas que... Pues bueno, el, el accidente cerebrovascular ocurrió en Venezuela fue como la primera causa, pero después cuando lo tuvieron recluido en el hospital, él tenía que usar unas medidas especiales para evitar que, que se volvieran a generar trombos que le, que le produjeran otro tipo de accidente similar. Pero resulta que por culpa de las medias que él utilizaba y la falta de supervisión, él se levantó de la cama, se cae nuevamente, se da un golpe fuerte, que es el que lo lleva al coma que lo, pues, que mm. lo tiene durante todo el tiempo, hasta cuando él se muere. Pues esa es una de las cosas que cuenta Julio Correal en una entrevista que, es el, que le hicieron estos, eh, Maure y, y de Francisco, y él cuenta pues más o menos el, el curso de, de, del problema, pues porque siempre se le acusa a este señor Correal por su cercana amistad, que, que la noche de Farra era la que le causó después la muerte, pero pues él explica, ¿no? Pues que el man ya estaba muy enfermo se estaba incluso cuidando, no estaba tomando casi, no estaba comiendo mal, entonces, porque ya tenía problemas previos diagnosticados, entonces, que a causa de eso fue pues, el tema del accidente. Y otra cosa es que yo tuve la oportunidad de verlo en Bogotá, así y así, <risa> pero me di cuenta como hasta las dos cuadras que era, y como que uno pasa y lo mira y dice, y ese man, yo lo he visto en televisión en algún lado, tenía un sombrero, y es era gigante, y ahora ya voy a tener más de cuarenta y tantos y lo vi me mirándolo bueno pues sí estuvimos con un amigo y, que por cierto mi amigo estaba a cumpleaños eh, ayer <ríe> feliz cumpleaños digo. y entonces eh, eh, con él estábamos viendo y pasamos y pero quién es ese man y al rato como que uy es Gustavo Cerati pero pues eso de que uno no pues como que es muy raro ver a Cerati parado entre era en la, en la esquina de la 76 con novena eh, cerca donde es un eh, la Federación Nacional de Cafeteros ahí estaba Parado, esperando a alguien, quién sabe quién, y ese fue mi encuentro con Cerati. Yo tengo una, una feliz cumpleaños a Diego también de aquí, de, de parte de la Roca Madrid, este paso. Yo tengo también una anécdota así como con Cerati, pues bueno, estuve en algún el concierto de Sabester, el reencuentro, y estuve en el concierto de 2010, eh, pero en su, en su gira promocional de medios, en, en 2009, Si no estoy mal, se organizó una, un conversatorio que de hecho ya está colgado en YouTube eh, eh, Organizado por City TV Que lo, que lo precedía, bueno, una conversación con Alejandro Marín eh, en, el, la, en la Gilberto Alzatevenda y éramos pocas personas con las que podíamos acceder a esa conversación de promocional del Fuerza Natural entonces, desde el principio todo el mundo estaba pues que la foto con Cerati, la foto con Cerati, no, ahorita en, después del conversatorio y que haga la grabación, pues se va a hacer una ronda de fotos con Cerati. Entonces, pues claro, todo el mundo listo. Tal. Cuando se acabó el conversatorio, entonces todo el mundo listo que la foto con Cerati la foto con Cerati. Entonces, <risa> entonces el hombre estaba ya en la tarima, entonces dijo se entró, se entró como allí, así hacia el backstage. Entonces nosotros... Eh, pues habíamos mostrado gente ahí esperando que, ¿no? que la foto... Pero no, es que ya Gustavo ya, ya sale, dijo uno de sus... Eh, de las personas que, que, que, que eh, organizaban el evento, no ya sale para las fotos. Creo que pasaron unos 20, 25 minutos, el hombre no salió, luego salió como una señora y dijo, ven, ¿ustedes qué hacen acá? No, que es que ya viene, Gustavo será tipo unas fotos. No, ese señor ya fue hace rato, dijo. Entonces todos quedamos oh. No hay, no hay fotos de Gust con Gustavo Cerato. Bueno, fue triste. Lamentablemente se nos fue Gustavo Cerati. Se perdió la foto con Gustavito. Entonces pero, va a cumplir 6 años de muerto esta semana con Gustavo Cerati. Listo. Entonces cerramos con Gustavo y seguimos con otro latinoamericano, pero de Brasil. Él es Igor Graciano Cavalera, más conocido como Igor Cavalera. Y pues quienes sigan la onda del metal saben que él fue baterista y fundador de la que he dicho que es la mejor banda de rock de la historia de Latinoamérica, que es Sepultura. Entonces algunos dirán que no, que no, que es otra, pues no, pues Sepultura se lleva a todas las bandas, así les gusta o no les gusta el metal. Uh -huh. eh, y este señor pues nació el 4 de septiembre de 1970, es decir que esta semana que viene va a cumplir 50 años. Eh, él empezó a tocar a los 7 años eh, y pues una de las cosas que lo caracteriza a él es que él dice que no le gusta como la, la, la educación formal. Entonces a partir de que no le tiene ese gusto a sentarse con un profesor a aprender, él decidió aprender por su propia cuenta tocando música tradicional, música folclórica del Brasil. Entonces sobre todo pues con samba, con bossa nova, con todos estos ritmos, él empezó a tocar. Eh, entonces, eh, él le gustaba mucho la música, pero pues no tenía como un estilo definido, pues más allá de lo que siempre pasa cuando uno es niño, que a uno le gusta la música que escuchan los papás, o los hermanos mayores, o los primos grandes, etcétera, etcétera. En el 81, él tuvo la oportunidad de ver un concierto de Queen en Río, entonces aquí otra, otra conexión, ahorita más tarde vamos a hablar de Freddie Mercury, y eh, creo que es uno de los más grandes conciertos que tiene en su historia, en el 81. Y Gorka Valera estuvo ahí y al estar en ese concierto dijo, quiero hacer una banda de rock". Y a los 14 años, pues la banda empieza cuando él tiene 12 años junto a su hermano Max, pero a los 14 es cuando graban el primer EP de lo que después se llamó Sepultura, entonces pues era pues, bastante creativo. Entonces una de las cosas que él, mmm, se define en la técnica del, de de Max es que él golpea muy fuerte la batería, entonces lo hace con mucha energía. Él considera que no, no es muy técnico, él es más rítmico y acusa a lo técnico de volver a los bateristas mecánicos. O sea, dice, no me interesa ser rápido, no me interesa ser técnico, a mí lo que me interesa es tocar con flow, con ritmo, con, <coughs> con, con sentido de que pues, suena chévere, más allá de que suene súper bien ejecutado. Entonces, él de hecho, dice que cuando son muy técnicos los bateristas parecen unos chimpancés tocando. Por eso mismo, dice que no le gusta ese tema del virtuosismo y que anden haciendo solos de batería en un concierto. Y dice que cuando eso pasa, lo primero que él piensa es ir. Dice, me al baño y ya vengo. Y no, tengo, no tiene mucho sentido ni ver un solo de guitarra ni ver un solo de batería. Es opinión de Igor Cabalera, no es mía. Eh, él se retira... Después, unos años después de que se retira Max, curiosamente ya habíamos hablado, ya, ya hemos hablado de, de ya habíamos hablado de Max Caballera, ya habíamos hablado también de Andreas Kisser, dos miembros de, de la banda. Eh, y eh, él, él lo que hizo fue que pues, ya después de que se va el hermano él trata de quedarse un tiempo más, pero siente que las cosas en la banda se cambiaron mucho, que se volvió todo muy mecánico. Y entonces él decía que se sentía como un oficinista yendo a la oficina a trabajar, pues que ya todo se volvió muy normalizado, muy aburrido, como que la música pasó en segundo plano y en 2006 decide retirarse de la banda. Eh, y pues ahí es donde empieza el otro proyecto con, con su hermano Max, que se llama Cavalera Conspiracy, que es creo que con el que todavía se mantiene eh, y pues con el que hablábamos la semana pasada que Andreas Kisser, les decía que eran unos faltones, porque se habían retirado de la banda y que seguían tocando canciones de Sepultura. Entonces una de las principales influencias es Bill Ward, que, baterista de Black Sabbath, también Dave Lombardo, baterista de Slayer, Stuart Copeland, también creo que estuvimos hablando de él en otros programas, que es baterista de, de Police, Roger Taylor, que ya, ya hoy cerramos con toda la, todo, todo Queen, ya lo tratamos, ya hablamos de Brian May Roger Taylor, John Deacon y hoy Freddie Mercury, Roger Taylor también es una de las grandes influencias, Kate Moon, que, el que hablamos la semana pasada también, otra de las grandes influencias. El set de batería de cabalera no tiene como muchas, eh, está como, va evolucionando, entonces él prefiere los tambores, los sonidos fuertes, como, yo creo que por eso también se siente eso en, en Rods, que para, nuevamente para mí es pues, el mejor disco de Sepultura, de pronto muy comercial, pues, pero tiene un sonido como de tribal, que Cuando yo escuché Ron de Foo Fighters, decía, pues eso suena igual a Sepultura. Y bueno, es ese sonido tribal, como de tambores fuertes. Y eso es lo que caracteriza también el sonido de Max Caballera. Entonces, por eso de pronto, cada vez que va como evolucionando su sonido, va retirando más platos de, de la batería y agregando un tamborcito más a su set. Eh, eh, hay una, una revista que se llama Quarter Rock Press. Entonces ellos sacaron una lista de los mejores bateristas de la historia del rock. Esta no es de Rolling Stone, es otra lista. Uh -huh. Y él eh, está en el puesto 37 de 50, entonces pues, no está tan mal. Eh, es pues, que pues, hablar de bateristas también es un complique. Eh, al final de 2019... Como hablando de noticias recientes, eh, Max Cabalera le ganó una demanda a la ex esposa de Igor. <risa> diciendo pues que la había era una... pues era la manager de Sepultura. Tuvieron una demanda. No sé la razón de la demanda. El hecho es que eh, a finales de 2019 se, se ganó la demanda. Y pues él habló como que la nena era una... X, no quiero usar malos términos. Pero que primero le había, había llegado a buscar a Max. Cuando Max no le respondió, pues... Eh, tuvo su cuento con Igor, Igor se enamoró de ella, se casaron, etcétera, etcétera. Pero después del divorcio, bueno, ya como que las cosas se mostraron diferente y bueno, hay cositas que tienen y no tienen que ver. Entonces, ha, ha grabado 19 álbumes, varios de ellos con Sepultura y otros tantos con Caballera Conspiracy. Ha tenido apariciones eh, especiales en, con Titas, Massacration, Dead, Soul Wax, Burning Plague, Lady Drone, entre otros. Eso es lo que tengo. Eh, eh, Igor Cabalera, que va a cumplir el 4 de septiembre 50 años, si no estoy mal. Ahí, ahí es curioso siempre hab hablar de los hermanos Cabalera porque pues ellos fueron, como lo dice Jorge, fundadores de Sepultura, eh, juntos. Pero a lo largo... Bueno, en el momento que salió... Max Caballera de, de la banda, año 96, creo que dijiste, eh... Eh, ya ni no me acuerdo, eso fue la, la clase pasada iba a decir, en el programa pasado, no me acuerdo bien, sí, él sale de sepultura pero fue porque lo despidió Igor Cavalera, su propio hermano lo despidió de, de, de sepultura, pues a lo largo de, las, de los años se mejoraron su relación, y cuando Igor se retiró ahora de, de, de Sepultura, fue y buscó, el primero que buscó fue Max para hacer música con él. Eh, y te faltó hablar de pronto que ahí lo que se unió fue a Soulfly. ¿Mm? Posteriormente, después de eso, ah, okay, okay. se, se unió ya a hacer Cabalera Conspiracy y finalmente tocan canciones de Sepultura. Entonces ahí es okay, que ya no bueno, es curioso hablar de, de ese tema. Entonces, bueno, Igor Cabalera va a cumplir 50 años este 4 de septiembre, eh, Nació en 1970. Yo voy a continuar entonces ahora con. El señor eh, que yo voy a hablar se llama Kim Tayil. Kim Taylor eh, era el guitarrista de la desaparecida banda son Garden. Él va a cumplir 60 años. Nació el 4 de septiembre sí, de 1960. Él es pues de origen indio, indio americano. Eh, fue bajista de Son Garden desde su fundación en el 84. Pues en los, en los 80s estaba en la Universidad de Washington. Coincidió como compañero de habitación de Chris Cornell en lo que en, en, en sus, sus estudios y pues después de hacer una buena amistad eh, decidieron fundar su propia banda que finalmente fue eh, lo que fue Son Garden. Eh, ellos estuvieron tocando hasta la primera separación de la banda en 1997. Eh, posteriormente Quinta eh, Gil tocó Con una banda que se llamó Pick the Head eh, Con otra que se llamaba Con un proyecto de Dave Grohl Que era un proyecto como de heavy metal De Dave Grohl, de Foo Fighters, Nirvana De cual también hemos hablado que, era, que se llamaba Probot E hizo otras colaboraciones Con Chris Novoselic De las que me acuerdo Y otras más que no me acuerdo Con, con grandes eh, grandes de la música. En 2010, Soundgarden se anunció su nueva, su regreso, pues su reunión, y en 2012 publicaron su nuevo disco titulado Kings eh, Animal. Pues oh, es muy que bueno. Es, que, exacto, sabemos que Soundgarden es una de las bandas eh, emblemáticas de la de los eh, 90s y es una de las de las de las bandas junto a Pearl Jam, junto a Alice in Chains y Nirvana que marcaron el hito de la música en los noventas, pero entonces en 2012 publicaron este nuevo disco eh, que también fue eh, excelente también para la época en 2017 ellos estaban en gira en gira estadounidense y el 18 de mayo específicamente pues la banda se acabó específicamente porque se encontró muerto a Chris Corden, del cual ya hemos hablado hace unos días pocas horas después de que dieron un concierto a, eh, específicamente en Detroit Habían dado un concierto y pocas horas después Se encontró muerto a Chris Cornell Entonces la banda pues hoy eh, terminó Entonces eso es lo que yo quiero decir de Kim Taylor Que nació el 4 de septiembre de 1960 Va a cumplir 60 años ¿Qué quieres agregar Jorge? Ahí estaba viendo el nombre de la banda que hicieron con Chris Novoselic. No sabía que también lo hicieron con el frontman de Dead Kennedys, con Yellow Piafra. Se llama No WTO Combo. No sé qué significará esa, esa abreviatura. Eh, ah, pues creo que eso es como de The World. Bueno, no sé, como algún grupo de países poderosos o algo así. Nació en Seattle, entonces por eso digamos que estaba apenas como en el como el espacio propicio para, para estar en, en, en, en el ojo de la tormenta del grunge. Del entonces justamente para esa época, en los años finales de los, noven, finales de los 80, inicios de los 90, pues me año con 20 años, ya estaba ahí apenas. Una de las cosas también curiosas, recientemente estaba mi hermano viendo un, un video de análisis de canciones, entonces de, descomponían el... Um, eh, Black Black Hole Sun y pues sabes cuando uno se da cuenta porque esa es una canción o pues la canción más reconocida de Son Garden eh, pues porque técnicamente está muy bien lograda está muy bien compuesta y pues el trabajo de Tajil en esa canción es impecable en el punteo con la guitarra bastante bueno entonces pues también para ver como el calibre de, de lo que fue Son Garden eh, Johnny Cash en sus últimos discos le hizo un cover a una de las canciones más conocidas de, de esta banda, que se llama Rusty Cage. También es un cover muy bacano que vale la pena escuchar. Hay como otros daticos. Entonces, seguimos con... Seguimos ahora nos con... Pasamos de vamos hasta Zanzibar en África, porque ahí nació el 5 de septiembre de 1946 el don señor Farrokh Bulsarra, más conocido como Freddie Mercury entonces él, eh, sus padres son de la, o sea, no sé si habrán muerto pero pues ellos nacieron de, de origen Parsis, El Parsis es una comunidad que practica el zoroastrismo y eh, Farrokh significa feliz en, esa, en, ese, y, y, en, en el idioma o en la creencia zoroástrica. Entonces por eso eh, Freddy recibió de nacimiento ese nombre de Farrokh. Paradójicamente fue una de las características que no tuvo la vida de Freddy Mercury, al parecer que fue la de ser feliz. Y pues, eh, pues nada, pues la vida también fue muy trágica y terminó trágicamente como todos saben. Él a los siete años eh, eh, viaja a la India, lo internan en un colegio y empieza a tomar lecciones de piano. Ahí crea uno de sus primeros grupos de rock que se llama Los Hectics, cuando era muy pequeño. En esa época empiezan a hacerle bullying por sus dientes, pero él considera que, eso, que la forma de sus dientes y lo prominente de su Dentadura superior era lo que le daba ese rango tan amplio de, para cantar, entonces eh, nunca eh, quiso hacerse una cirugía cosmética para corregirlo porque pensaba que podía afectar su voz pero pues desde los siete años él lidió con ese tema y también en esa época fue donde él eh, cambió su nombre de, de Farruk a Freddy eh, con el tiempo a la familia de de Freddy tuvo que salir de Zanzíbar, a ah, mentiras, de la India. No, fue pues, de nada. Entonces tuvo que salir de la India por eh, temas relacionados con la violencia, una guerra que, que dicen que tuvo más de 20.000 muertos. Como la violencia también creo que estaba relacionada con temas religiosos, pues ellos tuvieron que salir y se fueron a Inglaterra, a Middlesex, eh, donde pues él ya se empezó a, a conocer. Ah, bueno, él viajó a Londres a estudiar. Y ahí en Londres creó o hizo parte de una banda que se llama The Wreck The Age. Y estando en esta banda, conoce a, a Brian May, Roger Taylor. Ese episodio se ve en esta pesca. La mayoría de episodios relacionados con la música se ven en la película de Bohemian Rhapsody. Entonces ahí es donde encuentra a Brian May, Roger Taylor. Ellos tenían su banda que se llamaba Smile. Y bueno, se integran. Y en 71 se afianzan con John Deacon. Como, eh, como Queen y en 73 se vuelven famosos. Entonces, pues el tema del éxito también convierte a Freddie en un ícono, pero él desde pequeño, él, cuando era niño, decían que era como entre tímido y extravagante, entonces algunos decían, eh, ese man es como medio petulante, pero otros decían que era tímido. Entonces, él siempre estuvo como con esa dualidad de, de ser como introvertido y ser exuberante también. Entonces, ese éxito vino también con, con volverse una figura que casi que un icono popular y un icono sexual. Y de ahí, pues, también como la curiosidad por si era gay, si era bisexual, que era... pero él nunca mmm, lo dijo explícitamente, él nunca se definió a él mismo con una sexualidad específica. Además, pues, que durante, durante su tiempo eh, vivo, <ríe> pues no sería después, eh, él tuvo relaciones muy significativas, una con... Mary Austin, que pues consideró su novia, o sea, él siempre se refería a él como su novia, como su amiga, incluso cuando ya habían terminado la relación, y otra con Jimmy Houghton, que fue con quien terminó sus, sus días, y ellos dos fueron pues uno de los principales herederos, debido a que eh, como que subsanaron una de las grandes faltas que tenía Freddie Mercury, que era la compañía, él siempre se sintió solo, se sintió triste, porque mu tuvo muchísimas relaciones fugaces decía que se enamoraba muy fácil y que de pronto también por eso le rompían muy fácil el corazón en alguna entre entrevista él decía que pues que ya no, pues no le interesaba eso porque no quería que lo siguieran hiriendo y pues como que se encerró ahí en una cápsula para no dejar que relacionarse emocionalmente con las personas también tuvo que ver mucho esa esas tres relaciones que marcaron la vida de Freddie Mercury también están en la película esta de de Bohemian Rhapsody, la otra es la con el DJ Paul Predner, que fue como el que lo llevó al, al fondo del, del abismo de las drogas, de las fiestas, de las parrandas eh, este señor Paul murió por una enfermedad relacionada con la infección de VIH. pero antes pues como saben, los que han visto la película reveló cosas que se relacionaban con la homosexualidad de Freddie Mercury pero nuevamente les digo, el número Dijo, soy homosexual, soy bisexual. Nunca lo dijo públicamente. Todo esto son como, como, asuncio, eh, como deducciones que se hacen. Eh, mm, él pues Digamos que hay una frase muy curiosa que él escribió teniendo 12 años, que no lo definía. Entonces él hablaba de que la pintura moderna es como las mujeres, no puedes disfrutarlas si tratas de entenderlas. Entonces, pues él tampoco se alejaba de decir, pues me gustan también las mujeres, pero de pronto tenía una preferencia especial por, por los hombres. Eh, él, pues era muy desorden personal y tenía unas fiestas demasiado así ostentosas, llenas de drogas, y él era adicto a la cocaína. Dicen que eso también le significó una gran pelea con, con Michael Jackson, porque al parecer, si estaba en la casa de Michael y se puso a oler coca y pues eso no le gustó a la estrella del pop, entonces bueno, en el 87 le diagnostican VIH pero él lo hace público hasta 1991 un día justo antes, un día de, de morir eh, y pues cuando él se entera que tiene VIH pues él ya asume que va a morir pronto, le pide a Brian May que componga y que componga y que componga para que él pueda grabar eh, muchas cosas antes de morir porque para él lo principal era la música eh, en el top de la Rolling Stone de los 100 mejores cantantes de la historia está en el puesto número 18 no está tan, no está tan arriba como uno se imagina eh, pero pues por encima de Freddy está Mick Jagger Paul McCartney, John Lennon, Marvin Gaye Sam Cooke, Craig Charles y la número uno de ese listado es Aretha Franklin, entonces pues no está no está mal está, o sea, no, tiene gente de talla en otras dirán que es el mejor entre los 10 mejores por su rango vocal eh, bueno, frases así interesantes de alguna entrevista que le hicieron eh, que era decir, bueno, que si, que se sentía cuando, justamente hablando del concierto en Río, que vio Igor Cabalera que 300 mil personas en vivo que decía, si era mucha gente, y si no, pues entre más grande, mejor en cualquier cosa, decía Freddy Mercury y, y pues nada, pues eso es como algo de la vida de Freddie Mercury, un artista que pues como les dije, tiene muchos documentales sobre ellos, películas, etc. Entonces pues, casi que tiene su vida eh, pública ya hemos hablado varias cosas de ellos de él en, en este programa. ¿Qué más tienes que decir, Mike? Algunos eh, datos como interesantes de Freddie Mercury. Eh, Estudió diseño gráfico en el Ealing Art College de Londres. Uh -huh. Por ende fue el diseñador del logo de Queen. Sí, el logo que todos conocemos de diseño Freddy Mercury, se basó él, para la creación de ese, logo, de ese logo se basó en el signo zodiacal de él y de sus compañeros entonces por ejemplo Brian es signo cáncer, entonces por eso puso un cangrejo eh, Roger Taylor y John Deacon son Leo, por eso puso dos leones en las dos partes, en, los, en las laterales del logo, y él era Virgo, por eso puso dos ninfas eso fue la construcción del logo de Queen que se mantuvo pues, durante todo el tiempo hizo famoso el atril cortado por accidente eh, porque un día se le desarmó el atril del micrófono se le desarmó en el show en vivo y se dio cuenta que funcionaba mucho mejor por comodidad y decidió de ahí en adelante usarlo eh, así siempre el atril cortado era fanático de los gatos tuvo 10 gatos eh, como lo mencionaba Jorge era amigo de otros grandes, gigantes de la música como David Bowie, como Michael Jackson eh, y sus fiestas eran pues muy eh, alocadas y era amigo hasta de la princesa Diana a quien en algunas ocasiones la disfrazaba de hombre para poder salir con ella y que nadie la, la reconociera, entonces eso es, eso es con la princesa Diana. Y por último, hace cuatro años para conmemorar su cumpleaños número 70, este 5 de septiembre va a cumplir 74 años, entonces hace cuatro años para conmemorar su cumpleaños número 70, la Unión Astronómica Internacional bautizó un asteroide como Freddie Mercury 17473, eh, para, para inmortalizar aún más a Freddie Mercury, entonces eso <risa> es lo que es. Acerca de Freddie Mercury, que lo que dice Jorge, ya hemos hablado en muchos capítulos de, de, de Queen y de todos sus integrantes. Entonces, yo voy a continuar ahora con... Jorgito se fue, estaba en la India, en Tanzania, perdón. Yo me voy a ir, carnal, para hacia el lado de México. México, carnalito. Bueno, entonces... Eh, voy a hablar de uno de los guitarristas vocalistas de Molotov que va a cumplir 46 años Nació el 6 de septiembre del 74 de nombre completo Ismael Fuentes Garay alias Tito Fuentes eh, Nació en Ciudad de México y es uno de los eh, fundadores pues, de Molotov Antes de ser parte de Molotov hizo parte de una banda que se llamaba La Candelaria junto a Miki Huidobro eh, luego bueno ya pasaron a formar eh, Molotov con quien ha participado en nueve trabajos discográficos pues Molotov se convirtió en una de las bandas más grandes más importantes de México y de hecho de Latinoamérica y es una de las digo yo eh, pocas bandas de Latinoamérica que la pasa girando en absolutamente todo el mundo ¿sí? ellos van a Rusia van a toda Europa, se la recorren a Japón. Siempre están en movimiento en Japón, eh, entonces siempre están en un movimiento constante con la, con la banda, con, con, con la Molocha, como le dicen también. Eh, en 2006 Paralela Molotov hizo parte de otra banda que se llamaba Los Odio, que hablamos la vez pasada porque la, la, la, la conformaba junto a Paco uidobro de Fobia, que hablamos la vez pasada hace algunos capítulos. Jay de la Cueva de Moderato y Quique Rangel de Café Tacuba, con ellos publicaron pues un, solo, un solo disco. En sus trabajos musicales, en su recorrido musical como, como con Molotov, siempre se han caracterizado por su, mantener su posición política muy contestataria y siempre eh, criticando al gobierno de turno y criticando el tema de... El, el, a, a Estados Unidos ¿verdad? los gobiernos de Estados Unidos siempre están presentes en sus, en sus discos a modo de crítica también él hace parte de un estudio de diseño en México eh, llamado Bank Boro con el que han efectuado pues, eh, grandes campañas a marcas como Nike y Red Bull entre otras, eh, entre otras marcas pues, de reconocimiento entonces además de, su, de, su, de moverse en su tema eh, musical eh, pues se desempeña como creativo en esta, en esta agencia de diseño en México. ¿Algo que quieras agregar, Jorge? Eh, pues nada, que hay un documental de Molotov, donde uh -huh. él es uno de los que más habla y pues, bueno, cuenta por toda la historia de Molotov, se llama Gimme the Power de 2012, que vale la pena que le echen un ojo si, si quieren saber algo más de, de la banda. Sistema toca sobre todo guitarra y bajo. Uno lo ve mucho eh, haciendo los riffs de guitarra de Molotov. Además que Molotov no es como la típica banda que tiene guitarra bajo batería. De hecho, hay canciones que suenan con dos o tres bajos y batería. A veces se cambian de instrumentos. Eh, y pues una de las características de, de Tito Puente es que fuma mucho. Y En un concierto se manda un paquete completo. Y, y uno, pues también tuvimos la, la oportunidad de verlo en los 20 años de Rock al Parque, creo que estuvieron, tipo por todo lado, todo el tiempo fumando, pues era súper loco, eh, y pues nada, pues son como cosas así que se me vienen a la mente sobre Tito Fuentes de la Molocha. Ay, pues que recientemente hubo una, como una polémica por la canción puto de su primer disco donde jugarán las niñas, incluso por la portada era como el tema de la generación de cristal que se ofende por todo y entonces otra vez que, que era una canción homófoba que, eh, que bueno. y justamente en este documental hablan pues, de que pudo realmente habla es en contra de quienes nos gobiernan y nos ven la cara de pendejos que son unos putos pues es como la explicación de ellas de ellos pero pues a algunos les gusta a otros no como todo así son las polémicas y eso es algo que tenía que agregar ahí de el señor Tito Fuentes, que este 6 de septiembre está cumpliendo 46 años. 46 abriles. ¿Con quién seguimos ahora, Jorge? Eh, eh, seguimos con Eugene Hutz? Entonces, el señor es el eh, ucraniano y hace parte de la banda eh, Google Bordelo. Eh, Nació el 6 de septiembre, también de 1972, es más, sardinito, cumple 48 años. Eh, él es ucraniano, pero pues digamos que él nació también en la época que todavía era, creo que Ucrania hizo parte de la Unión Soviética. Entonces su nombre también se escribe en ruso y es e Egeni Aleksandrovich Nikolaev. Eh, bueno, y hace parte de la banda, como les digo, Gogol Bordelo. Eh, entonces la, la familia de él es ruso, ucraniana, romaní eh, eh, su padre era carnicero y tocaba la guitarra eh, una de las, y pues bueno, hizo parte de una de las primeras, el papá de él hizo parte de una de las primeras bandas de rock en Ucrania eh, después eh, este señor Hutz, Eugene Hutz pues el, el apellido Hutz lo, lo toma del de apellido soltera de su madre pues porque me imagino que no era fácil presentarse con ese nombre ucraniano o ruso en Estados Unidos, eh, y pues hizo el viaje a través de Polonia, Hungría, a Austria, Italia, eh, pues como él tiene como ese origen gitano, pues le gusta como ir viajando de, de país en país, de ciudad en ciudad. Eh, la familia de Hots huye de la ciudad natal básicamente por el accidente que hubo en Chernobyl, en, eso fue en los 80, si no estoy mal. Eh, y bueno, se vuelven, llegan a un, a un camp campamento de refugiados en Europa, eh, y pues bueno, él se está confundido por todo esto del tema, de, como les digo, de los gitanos, y pues eh, que después se hace ver en la banda Google Bordelo. Eh, se va a Estados Unidos como un refugiado político, eh, eh, a través de un programa de, de reunificación familiar, se va con sus dos padres, y bueno, allá tiene la oportunidad de hacer la banda. Comienzas la carrera musical con una banda que se llama Uxunix. Eh, en Vermont crea otro que se llama The Fax, que pues, es como, digamos, los gays no les gustará mucho ese nombre. Eh, Flying Fuck, bueno, sería como los maricas de Fax, bueno, algo así. Eh, Flying Fuck es otra banda de, de este señor Hutz. Y después eh, crearía Google Bordelo. En 1997 se muda a Nueva York y eh, conoce ahí a los miembros de la banda. Entonces ahí conoce al violinista Sergei Rapset, es muy difícil, al acordeonista Yuri Lemeshev, el guitarrista Oren Kaplan y el percusionista Pedro Erazo. Bueno, es el único que tiene un nombre que puedo pronunciar. Eh, bueno, conoce también a las bailarinas. No sabía que google Bordello tenía bailar bailarinas. Y en general, pues como les decía, toda su vida, toda su cultura es la que influencia ese sonido de Gipsy Punk Rock que es lo que caracteriza a esta banda neoyorquina de Gogol bordelo eh, eh, Algo reciente pues hace parte de, hizo parte del, del homenaje que se le hizo al cantante de The Clash recientemente. Eh, entonces este, este, aquí estuvo Steve, Bush, uh, sí, Steve, Steve Buscemi, el actor, Matt Dillon también, Jim Jarmusch, que es pues, director de cine conocido por películas como Flores Rojas, Flores Rotas no me acuerdo, bueno, que me corrijan si me ven, y eh, también a bandas como Drop, Dropkick Murphys. Eh, que se acuerden de la banda sonora de los eh, infiltrados de Copos... de. Ah, ahorita también me olvidé el director. De Interrupters. Y pues el señor eh, Eugene Hutz hizo parte también de este homenaje que se le hizo al cantante de The Clash por, por su aniversario reciente, creo que el año pasado. Estábamos hablando la semana pasada porque justamente también la semana pasada hablamos de él en otro programa. No sé si. ¿Tú tienes algo más que decir de El Señor? No, tal vez de eh, Google Bordello en general. Hux. De Google Bordello en general, que pues, son los padres de ese gypsy Punk, de ese rock gitano que además eh, ha influenciado a gran cantidad de bandas en todo el mundo, eh, que han venido tres veces a Colombia en la edición de Stereo Picnic, Stereo Picnic 2013, cuando los Pixies también fueron los Red Chili Peppers, no sé si me estoy equivocando, si es 2013, pero estoy casi seguro que es 2013 eh, y vino en un par de ocasiones más a unos conciertos de, de pues digamos que independientes. Uno fue en celebración de Halloween y se acuerda uno ahí de las fiestecitas que se pegan en esos, en esos, en esos eventos. Entonces eso es lo que tengo que aportar de Eugene Hutz que va a cumplir 48 años. Nació el 6 de septiembre del 72. Y ahora voy a continuar con. Voy a continuar con la señora. Dolores. La señora Dolores Oriordan, que va a cumplir cuare... cumpliría perdón, 49 años. Ella nació en 1971, de origen irlandés. Nació el 6 de septiembre, de origen irlandés. Fue vocalista y compositora y guitarrista de The Grand Banda con la que inició en 1990, con The Cranberries publicó siete discos de estudio, más o menos venta de 40 millones de discos, o sea era una banda bastante exitosa y que ha tenido pues varios éxitos que creo que todos debemos tener en la cabeza, como Linger, como Zombie, como no sé, hay, hay bastantes, eh, con Cranberries estuvo... Inicialmente hasta 2003, cuando se hizo la primera separación, inició una carrera solista que publicó dos discos, dos discos de estudio. En 2009 se anunció nuevamente la reunión de la banda y publicaron un nuevo disco que se tituló Roses. Eh, durante En su carrera como personal hizo parte de, de como juez en The Voice en su versión irlandesa entre 2003 y 2014 y en 2015 fue diagnosticada con trastorno bipolar y además con una serie de problemas de espalda que la comenzaron a afectar para, para tanto sus giras como sus, sus eh, trabajos musicales. Ella es una de las voces pues, más reconocidas de la música alternativa con una voz meso-soprano. Eh, su trabajo fue valorado en el 2018 tras ser nombrada por Billboard como la artista femenina más destacada de todos los tiempos en, en, en la música alternativa finalmente ella murió el, en 2018, el 15 de enero a los 46 años en Londres en un hotel de forma accidental eh, después de autopsia y de tiempo porque inicialmente tuvieron eso como muy privado, se dio a conocer que ella se ahogó en su bañera eh, pero porque había tomado mucho licor, o sea estaba ebrida se ahogó su bañera entonces por eso lo tomaron como una forma accidental posteriormente cranberries publicó un disco póstumo en 2019 bajo un título in The End, donde habían pues varias interpretaciones de Dolores O'Riordan que pues había alcanzado a grabar antes de morir no recuerdo el nombre de este disco entonces Dolores O'Riordan cumpliría 49 años nació en 1971 ¿Qué, qué me apoyas ahí Jorge? Pues nada, que es una de las voces más reconocidas que uno. Digamos, en los 90 hubo así sea, como un florecimiento de, de divas del rock, entre ellas también Shirley Manson. Entonces, junto, yo creo que eran como las tres imágenes. Bueno, eh, también la cantante de No Dub, eh, Gwen Stefani, digamos que eran como las. junto con la cantante de. Ah, eh, esta canción de. ¿Quién son? Los que cantan Loveful. Eh, bueno. Esas cuatro cantantes eran como en los 90, las voces más reconocidas que uno tenía, como las referencias más claras. Eh, y pues The nada, Cardigans. cuando en 2000... The Cardigans, gracias. Entonces, eh, cuando en 2018 se sabe la noticia, era como algo que uno no podía creer, pues porque algo muy parecido a lo que pasó también con Chris Cornell. O sea, como que no tiene sentido que una persona que ya había como superado esas épocas difíciles de... De, de excesos y eso Pues resultará fallecida En un, situaciones tan confusas Porque al comienzo se dijo que había sido suicidio Justamente por por el tema De los diagnósticos que se le han hecho previamente Pues algo muy triste Y la voz era pues, brutal La voz de esta chica era muy bacana Y pues, pues bueno nada pues Se fue y hoy estamos hablando De que pudo haber cumplido ¿Cuántos años? cuarenta que pudo haber cumplido 49, 49 años bueno, Continuamos para finalizar esta, como, este capítulo y para sigue, finalizar esta primera temporada. Como la vida sigue, hay unos que no pues, se les nota el paso de los años. Sí. Seguimos aquí con el tocayo George Waters. Qué nombre tan... Como, que muy chistoso. Él nació el 6 de septiembre del 43, es decir, que va a cumplir 76 años. Y es uno de los miembros fundadores de Pink Floyd entonces después pues era como el, uno de los más cercanos con Sid Barrett eh, entonces eh, escribieron a y me confundí entonces siendo uno de los más cercanos a Sid Barrett pues uno de los que más se afecta con la muerte y se vuelve el compositor conceptual de la banda entonces cuando esto pasa, eh, pues además, bueno, valga decir que él es reconocido por tocar el bajo, también es uno de los mejores bajistas del rock, pero pues eh, también hace experimentaciones con sonidos electrónicos, con sintetizadores, con guitarra eléctrica, etcétera, etcétera. Entonces cuando él se vuelve ese compositor, compositor conceptual, empiezan a producir pues discos del calibre de Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, uno de los que es considerado el mejor, bueno, por muchos considerado el mejor álbum conceptual de la historia, que es Animals, y The Wall, que es el, como el éxito comercial de, de Pink Floyd. Eh, él se va a la banda en 1985 porque digamos que era como una avalancha creativa, o sea, nadie le llegaba al nivel... De, de Waders, además que no tenía así como el, el don de persona que dicen muchas veces como era muy fácil de tratar y desde la llegada de Gilmore como que hubo muchos ripirrafes pues porque, pues porque se decía que Waders era un músico muy educado en la música y Gilmore no entonces de hecho hay como una anécdota que se habla de ellos dos que habla, estaban componiendo una canción en el compás de tres Quintos, cuatro sextos, bueno, una vaina que no es entendible, uno generalmente escucha cuatro cuartos, tres cuartos, pero Pink Fly tenía uh, composiciones que eran a tres quintos, por ejemplo, entonces era algo muy difícil para alguien que no sea músico así, súper. Gilmore no la lograba, y pues The Wires como que decía, que... bueno, eso como que siempre hubo siempre el raye con ellos dos, y cuando se va en el 85, eh, es justo antes, juntos, no, justo después de que graban eh, The Final Cut, que es el último álbum donde eh, Roger Waters participa con Pink Floyd. Él, ellos, muchos dicen que es el primer álbum en solitario de Waters por el control creativo que tuvo sobre el producto, que eso también le generó muchos problemas con los otros miembros de la banda. Eh, sin embargo, pues después del 85, la banda no logró sacar más de tres discos también habla mucho de lo que pasó después o sea pues hubo como un, sacaron como dos si sacaron tres discos más del 84 al 2014 o sea en, en un lapso de 30 años solo producir tres discos para una banda del calibre Pinflet, pues es pues como que sí. si realmente el hecho de que se fuera Waders de la banda le quitó peso creativo entonces pues él empieza una carrera en solitario eh, muy larga entonces, eh, bueno, él desde eh, tuvo una reunión breve también con la banda, 18 años después, ellos tuvieron varios problemas legales, de hecho también por el nombre, por algunas composiciones, pero después del 87 como que las cosas eh, se suavizan y los dos, digamos eh, Gilmore y los otros dos miembros de la banda y Roger Waters pues deciden tocar sus canciones sin molestarse y sin tener problemas por las regalías. Entonces, cada quien recibe lo que merece y ya. De hecho, pues, eh, en dos... Ellos se reúnen en el Live de eh, organizado por este, el que fue el protagonista de The Wall. Otra vez no si fue el nombre. Bob Geldof entonces ahí se reúnen después de mucho tiempo y después no se vuelven a reunir. Hay como unas reuniones esporádicas en algunos de los conciertos de Waters, donde aparece a veces Gilmore, eh, sobre todo en esta canción, Comfortably Numb. Eh, entonces, pues bueno, eso es como para recordar. Eh, Roger Waters también se ha caracterizado por ser muy político. De hecho, pues él... Creo que es de los que apoyó mucho a Evo Morales, a Rafael Correa aquí en Latinoamérica. Pues Es como muy de izquierda, siempre como que busca ir en contra de esos gobiernos de derecha. Obviamente va en contra de Trump. Estuvo dos veces aquí en Colombia. El último fue con la gira que hizo con el disco Oz and Them, la gira que se llamó Oz and Them. Pues clásico siempre de los conciertos de Roger Waters, el cerdo que vuela. Eh, creo que es con una de las canciones del álbum Animals. Eh, en la segunda avenida que estuvieron acá, él, invitaron al coro de los chicos de crea y D'Artes, de eh, Chicuelos que tocaron allá la de Another Breaking the Wall con el señor Roger Waters. Eh, pues nada, él muy prolífico, muy juicioso, recordado por su, su historia en Pink Floyd, no tan recordado por su historia de solista, aunque pues como les digo, Bastante prolífico, produjo bastantes discos, pero él se quedó casi que con el. The Wall marcó muchísimo a um, la historia de Pink Floyd y, pues, la historia también de, de Roger Waters, que también se dice que The Wall cuenta mucho como la historia de, de, de, de él mismo, de cómo, cómo él se sentía un poco encerrado en esa, en esa época. Y, pues, bueno, eso es en resumen algo de Roger, ya para terminar del señor sí. tocayo George Roger Waters. Creo que adicional solo diría que la discordia entre Roger Waters y David Gilmore arrancó, comenzó cuando, bueno, ya de hecho durante las, las, las mmm, producciones de los, de los discos, Roger Waters quería mantener siempre el mando, ¿no? y eh, lo cual se volvió incómodo porque además eh, según sus compañeros era una persona intratable era grosera, los maltrataba, entonces eh, era difícil trabajar con él, él sale en el, en el 85 ¿hmm? eh, y cuando ellos cuando él sale eh, Nick, May, Nick Mason y David Gilmore que se mantenían en la banda decidieron volver a traer a Richard Wright, que era uno de los fundadores, que había sido despedido por Roger Waters. Y eso ofendió mucho a, lo ofendió mucho, ¿no? Y de ahí en adelante, pues, pues la, la disputa de años, que también estuvieron en unos, en unos eh, líos legales eh, reclamando temas de su participación, el nombre de la banda y demás, que siempre ha habido ese problema. Años después, David Gilmore lo entrevistaron, le preguntaron y el hombre dijo que, que no que realmente las discusiones eran realmente por desacuerdos artísticos sí pero que sí sí la reconoce no tenía que ver sí sí sí reconoce que lo que lo que la grabación de The Wall del disco de Wall fue, fue realmente un calvario porque casi que no sale encima la, la gira digamos que la quisieron montar de una forma así súper estrambótica unos muñecos gigantes fueron como 31 conciertos en solo 4 o 5 ciudades de Estados Unidos, eh, lo cual era una idea de Roger Waters, pero eh, resulta que era muy costoso, era demasiado costoso, además que la banda quedaba como en un segundo plano por allá escondida. Entonces, finalmente, eh, Richard Wright, antes de haber. De, de, perdón, fue despedido durante la grabación de *Wall*. Eh, él eh, dio la opción de que por favor, bueno, que él se iba pero que lo contrataran para tocar en el tour que él se iba y lo contrataran en el tour entonces realmente dicen que el único que ganó finalmente en ese tour de Wall fue o en esos 31 conciertos fue Richard Wright porque le pagaban como un músico de decisión porque el resto de la banda no vio un peso por lo costosa que fue la banda en eh, cuanto a conciertos pues siempre eh, los conciertos de Roger Warren son mucho más visuales, tienen mucho más montaje, los de David Gilmore son mucho más conceptuales, mucho más música, mucho más, eh, ¿cómo se diría? Digamos que se concentra mucho más en la música que en toda la parte eh, visual que si sí trae Roger Waters en sus conciertos. De hecho, por esa razón, el concierto de Roger Waters aquí en Bogotá ha sido el concierto con la mayor en la historia de, de, del país, el concierto que ha demandado la mayor cantidad de tiempo de producción, la mayor inversión de producción y el mayor montaje más grande que nunca se había hecho aquí en Colombia, el tamaño de las pantallas, eh, todo el montaje que se hizo ha sido el más grande que se, que se ha hecho en Colombia en un concierto, a raíz de eso, de que Roger Waters en sus conciertos siempre le da mucha relación a ese tema visual, al montaje de tarifa, a todo lo que se hace dentro de esto. Eso es para cerrar acerca de, de Project Waters que va a cumplir 77 años 77. el próximo 6 de septiembre. Nació en 1943. ¿Algo que agregar? Entonces, nada. Bueno, por último, entonces ya nosotros queremos despedirnos, agradecer su apoyo. Los, los que nos están viendo, agradecerles la sintonía. Los capítulos van a estar están publicados, de hecho, todos los anteriores en, el, en los canales de YouTube. Acuérdense de seguirnos a Radio Casetera, Arroba Rock. Y volveremos para una segunda temporada más adelante. Y no, no dejen de seguirnos, que vamos a estar eh, eh, eh, creando más programas para hablar de rock. Junto a mi amigo Jorge Alvarado de Radio Casetera. Entonces, Jorge, me despido. Sí. Muchas gracias por estos 10 capítulos. Y, y nos veremos en una próxima oportunidad. Sí, igualmente, pues nada, gracias Miguel por la, por la invitación y por haber hecho estos 10 capítulos. Esperamos a ver qué se nos ocurre aquí en adelante. Gracias a los que nos vieron. Chao, chao. Chao, chao.